Como yo me desperté, eso fue lo primero que yo vi. La metida de pata de la vicepresidenta. Margarita Cedeño de Fernández. Uy. ¿Eh? Señores, pónganlo por ahí el video si lo tienen, por favor. Ok, tienen que buscarme ese video, porque ese video está chulo. Margarita Cedeño de Fernández se equivoca y dice que la victoria segurita es con Lionel. La vicepresidente Mayarita Cedeño y candidata a la reelección para ese mismo cargo, se equivocó en una marcha caravana en San Cristóbal. Dijo que la victoria segurista <ríe> era con Lionel, refiriéndose a Lionel Fernández, expresidente de la República de, y expresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y su esposo, quien ahora es, que ahora es contrincante político de su gobierno. Esta equivocación, Cedeño trató de rectificar rápidamente y llamó a apoyar el triunfo del presidente Danilo Medina. Volvió a equivocarse. Señores, póngalo por ahí, por favor, para que la gente lo vea. Para sellar ese entusiasmo que tiene el pueblo dominicano y San Cristóbal, específicamente que está aquí. Párate, Pablo, por favor. Gracias. Está aquí acompañándonos para sellar el triunfo, la victoria segurita de Leonel, de Danilo de Gonzalo R. Ay. Dios mío. señores, ustedes tienen que tener paciencia esa dama, una mujer que está estresada totalmente de esta política y dijo que la victoria <risas> segurita ¿Es que, era con Fernández Reina el presidente de la fuerza del pueblo su marido señores, eh, lo que pasa es que la presión hace cosas no todo el mundo mi amor, todo el mundo hombres y mujeres, a, a, a, todos, ambos su marido se con, con, con cualquier cosa ¿Tú no has cogido presión en tu vida? Sí, pero... Ah, pues es una presión. Manera, pero claro, eh. porque es que tanta gente... ¿Eh? <risa> Eso no es fácil. Incluso ella estaba haciendo un video. Le está, eh, no estaba haciendo un video, sino que le estaban grabando donde ella estaba cantando. Que ella decía de que conmigo tenía todo y lo... <risa> <risa> Señores, Margarita. Señores, Señores Señor Fernández. ¿Eh? Ana en las redes, una, el, el, el tweet, ella, sí. en el, el de tweet de ella, es que con Gonzalo y Margarita ganamos todos los PLDistas, <risa> <-de> los <risa> leonelitas y los perremeístas que quieren que se diga el progreso, que sigue el progreso. Me reí mucho con este video. Ella hace alusión al video y se ríe. Porque es verdad que es su marido. Adiós, Lionel. Todo el tiempo, todo el tiempo, es Lionel, Lionel, Lionel, Lionel. Y ahora jugarle en contra a su esposa. Es que anda como algo raro, porque dicen por ahí, como que ellos como que ya están separados. Yo no creo, no, es para separarse. ¿Tú crees que estén separados? No, yo no sé, eso es lo que yo escuché por ¿Cuántas veces separado? Entonces, seguimos, Néstor, creo que tú Ah, ok. Señor, un saludo a el que anda huyendo hoy. Cuando ve gente internacional, sale huyendo. Un muchacho increíble. Pues bien, Margarita señor de Fernando, lo que pasó fue que se equivocó. Hello, buenas. Buenas. Hello. Sí, buenas. ¿Dónde suena sí. el, el retorno? Buenas, buenas, buenas, ¿se oye? Hello, buenas. ¿Se oye? Buenas. Sí, buena, buena. No se mucho, buenas, buenas. No se lleva mucho. Buenas tardes. Se escucha bajito. Vuelva a llamar, por favor. Pueden darnos su opinión, los televidentes, sobre esta equivocación de. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. que se equivocó con el nombre? Señora, todo el mundo se equivoca. Hay gente que se le va la guagua y ya se le fue. Si yo gente que se le va en camión. ¿Eh? ¿En qué? No en, en cualquier cosita que uno se equivoque. están ustedes <risas> brincando? Si yo soy la leonesa, muere de un ataque. Que, hay, que, hay, que tiene que salir él de la casa huyendo. Pero como fue ella, lo han cogido a chiste. No. no, si hubiera sido yo que grabo, llamo a Grafo. Grafo, tengo una cinta aquí. Llama y dile que no, no la vamos a tirar. Para que negocies tú. Para que negociemos. Llámenos al 809-725-0505 y opine sobre la metida de pata de la vicepresidenta, eh, Margarita Cedeño de Fernández. Señores, vamos a seguir con el otro ámbito.